Bueno gente, estamos escapando a la policía Me acabo de robar un kiosquito Vamos a ver si nos podemos escapar Espera bueno, que estoy muy... Bueno, me apareció muy de repente Y... Y como ya me apareció muy de repente entonces no, no me di cuenta Y me cagué todo y ahora se fue a la mierda. Eh. Mira cómo se llama, eh, tengo todo el auto hecho de Pero bueno. Todavía el motor ni. Ni humo sale. Así que eh, tranquilos. Y apenas me empecé a seguir.. Eh, como se llama. Ya me puse a grabar porque si no.. Se fue. Uh -huh. Amigo, se fue bien a la mierda. Píralo, piralo, piralo. Nos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos qué sí. boludo, menos mal eh, Así les muestro el, Mi nuevo trabajo eh, Me puse en Una empresa Llamada RS Empecé a trabajar ahí ese un Lugar de transporte de droga y eso, así que bueno, vamos a ver que qué sale. Eh... Me roí como 8000 dólares, no sé si si lo... aparece en el chat. Si sí, me da 8741 dólares, eh... y bueno. Y acá está la empresa, no sé si voy a entrar. La policía me va a buscar todavía. Así que... chao el, el policía mío cayó ahí y no... No me agarró nunca más. Vamos a ir un poquito más porque... No quiero quedarme atrás. Si me llega a ver el policía. Aunque espero que no llegue. El único pd que hay, ya... No sé si se habrá dado por vencido sí el poli Y que bueno, ahora les voy a solo dar un mini tour por... Por mi nuevo trabajito quiero que lo... Miren, lo observen, vamos a entrar a... Dale, dale, dale Por acá estaba mi jefe también, así que... Vamos a estacionarlo acá el coche... Ahí. Bueno muchachos, vamos a darle una vueltita por nuestro lugarcito, miren. Allá tenemos un helicóptero, eh, allá tenemos una base de... para las personas, y ahora lo que tenemos acá es fábrica de metanfentamina. ¡Ah! Lo que tenemos acá es una fábrica de metanfetamina. Ok, lo que tenemos acá, vamos a entrar y les voy a dar un mini tour. Eh, ¿cómo se llama? Les voy a dar un mini tour. Miren, acá tenemos la camioneta de trabajo. Eh, uy, uy, uy. Chalala, ah, porque se está haciendo eso. Bueno, acá tenemos esta camioneta Que estas camionetas son las que nos sirven para... Para los trabajos, que ahora en un rato voy a hacer Acá tenemos a estos señores Que... Son los que nos dan... Las cajas estas Que estas cajas lo que hacen es que las podamos vender Y ganar más plata, obvio Bueno, acá tenemos un mini mapeo está muy bueno Tenemos un baño tenemos esto que es para guardar chalecos y armas. Que bueno, por ahora no nos interesa porque no tenemos mucha plata en la empresa. Y acá es donde interesa todo. Acá tenemos esto que solo lo puede... Solo puede ver el líder de la banda, como dice ahí. Y acá es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer esto. Y como dice las actividades. aquí qué químicos venderme tan fentamina y pagar soborno a la policía? Vamos a centrarnos en la primera. Que la vamos a... Agarrar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, nos vamos a agarrar un camión de trabajo. Un camioncito. Lo que vamos a hacer ahora es ir a donde nos marca el mapa. donde nos marca el mapa? Bueno. Es un lugar. Que es donde tenemos que ir. Y bueno, ahora lo van a ver con más detalle porque... Yo explicando la verdad, no soy Vamos a ir al recorrido. Eh, que no me equivoqué, camino. Jefe. Vamos a ir por acá. Ah, pero no tiene nafta esto, ah. Mal ahí. O sea, le tengo que correrle nafta a partir. Bueno. Vamos a ver si llego. Sí, jefe y ahora nos vamos a poner a leer estas cosas tiki tiki Y ahora volvemos a la fábrica, muchachos. Volvemos a la fábrica para entregar estos bidones. Que estos bidones nos van a hacer que podamos generar cristal. Que el cristal nos sirve para generar las cajas. Que las cajas nos sirven para que podamos venderlas. Y nos dan 50.000 a cada trabajador y un millón al, a la empresa. Así que imagínense lo que es. Es un montón. 50.000 a cada trabajador. Y perfecto, llegamos de vuelta al, a nuestro querido trabajo. 4995, está bien. No apagamos. Perfecto, bien. ahora lo que vamos a hacer es. ¡Ey! No, ay, por favor, no. Me voy. A... bueno, llenamos ahora los tanques. Ver, si lo llenamos. Vamos a llenar. Va vamos llenando hasta que lleguen a un 50%. Que es aceptable. Este ya está. Este ya está en los 3.50. Vamos a ponerle a los otros. 50, 50, 50. Bueno, vamos a ponerle a este, que sé yo. Listo, muchachos, eso sería todo. Un día muy bueno. Eh, espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.